Ay, yo no puedo quedar. Tengo natación después de clase. A bueno, Sakura, ¿cómo te cuento esto? A ver, iba a decirte algo así como que tengo que ir al otro reino y tal, pero es una sucia mentira, es una falacia, es algo que no se cría absolutamente nadie. Necesito inventarme alguna cosa mejor y necesito que me ayudes a pensar. Vamos a ver, ¿qué te puede decir, Sakura? Que, por ejemplo, tengo que, yo que sé, jugar al baloncesto. ¡Y ya tengo! Joder, macho, Sakura, qué incómoda se ha vuelto a esta situación. Mira, voy a cambiar de excusa, me voy a jugar al League of Legends. A summoner has disconnected. Pero...